En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos las organizaciones de diversos países de nuestra región, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia... Porque y otras, otras estaba México también, Guatemala, ¡Aplausos! Brasil, ¡Aplausos! Colombia. Están los compañeros y hermanos de Palestina también, ese pueblo heroico. Agradecerles a los embajadores y a la embajadora que nos acompañan, a las autoridades del gobierno nacional. Nicaragua también está, sí, ahí está. Perdón, los que me faltaron los vamos a ir nombrando. Paraguay también está, mirá. Tenemos... Infinidad de organizaciones acá, cachorro. ¿eh? Para... Muy bien. Están todos ahora, todos. ahora los vamos a mencionar. Y, y agradecerles también a estas más de 20 organizaciones de la Argentina que asumimos el compromiso de unirnos en torno de la construcción del Runa Sur. Hace dos años atrás, cuando el pueblo boliviano fue con coraje, con decisión, con dignidad, fue capaz de expulsar a una dictadura genocida que había dado un golpe y derrocado al presidente de ese país, el compañero Evo Morales. Ese pueblo se puso de pie y en menos de un año derrotó ese golpe. Demostrando... Que la democracia se sostiene y se profundiza con el protagonismo y la organización de los pueblos. En ese regreso que tuvimos la satisfacción de acompañar a Evo Morales en su regreso a su patria desde el exilio que tuvo que padecer él, y centenares de hermanos y hermanas bolivianas, y que nuestro país, con solidaridad y generosidad, lo abrazó, los abrazó. En esa caravana que fue al encuentro de que fue al encuentro de esa consigna que en su momento había incubado la compañera Evita Eva Perón Evo fue al encuentro e hizo realidad en Bolivia el volveréis seré millones. En, ese, en esa caravana se fue incubando esta idea de construir una organización que nos una a las distintas organizaciones populares para ser capaces de construir el poder popular que sostenga la perspectiva de una América plurinacional, que frente a la estrategia imperial de la doctrina Monroe, sustentada en la doctrina Monroe, de hacer de nuestro territorio el patio trasero del imperio los pueblos seamos capaces de amasar una doctrina que permita construir una América plurinacional, emancipada, unida, que cobije la patria grande. Así nació el RUNASUR como idea planteada con clarividencia por el compañero Evo Fueron dos años de trabajo, dos años de trabajo que comenzaron el 18 y 19 en un encuentro de pueblos originarios en la Casa de Luna Sur, ahí en San Benito, Cochabamba, que continuaron después en encuentros en, en Cochabamba Sur, donde nos recibió Evo que continuó después en Chile y que hoy nos tiene acá en la Argentina y orgullosamente le agradecemos a todos los pueblos que fueron gestando y forjando el RUNASUR que hayan elegido nuestro país para hacer esta asamblea plurinacional. Y... Estamos felices, orgullosos y satisfechos que salgamos de estos dos días de encuentro haciendo realidad un nuevo instrumento de poder de los pueblos originarios, de la clase trabajadora, de los movimientos de mujeres, de los afrodescendientes, de organizaciones y movimientos populares, urbanas y campesinas. Y entonces dijimos qué buena oportunidad para que este esta asamblea se realice en el aniversario del no al alca. -Al qué extraordinaria oportunidad porque el área de libre comercio que intentaba instalar Bush y el imperio, era la traducción a este tiempo de la doctrina Monroe. Y entonces, poner en marcha una perspectiva de organización como la que estamos planteando, es el mejor homenaje que podemos hacerle a los compañeros que movilizados en ese 2005 hicimos un paro nacional para decirle Sí. No a Bush, no a Alca. Ese tren que encabezaron Chávez, Evo, Lula, que en, la que en Mar del Plata los recibió Kirchner con el presidente de Uruguay. Sí, Chávez lo dije porque vino en el tren... Y fue en ese acto multitudinario donde Chávez dijo y selló para siempre como guía. Gracias, comandante Chávez, por decir, alca al carajo. Y bueno... Y bueno, entonces qué mejor oportunidad que está realizando esta Asamblea. Gracias a todas y todos por hacerla realidad. Tenemos dos días para ratificar los principios, las formas organizativas, los lineamientos de trabajo que permitan que esta organización que nace sea un instrumento de intervención política concreta de organización e integración de los pueblos para los pueblos, para apoyar, fortalecer y promover una democracia participativa y a gobiernos que se animen a profundizar los procesos de cambio que terminen con esta tierra que es la más bendecida en riquezas, pero al mismo tiempo es la tierra más inequitativa del globo. Para que seamos capaces de construir un bloque de poder de nuestros pueblos para que con independencia, soberanía, justicia, dignidad, defendamos los derechos de los pueblos y de la madre tierra y que seamos protagonistas de una transformación en beneficio de los pueblos de esta tierra que ha sido arrollada por un sistema capitalista depredador y que los pueblos seamos capaces de ir construyendo una nueva humanidad. Ese es el camino del Runasur. Y por eso, gracias a todas y todos los que lo hicimos realidad o lo estamos haciendo realidad, vamos en búsqueda de otras y otros compañeras y compañeros y diversidades, de otras organizaciones para que se sumen en este abrazo de unidad y de construcción de poder popular, para una patria para todas y para todos, para una patria grande latinoamericana, caribeña, que recupere el sentido de la Yala para que los pueblos construyan tiempos de esperanza y liberación. Gracias.